Hace unos días hice una compra en Zen Market Recuerden que por medio de Zen Market se pueden adquirir muchos artículos de tiendas japonesas Pues bien también hay subastas en Zen Market Y descubrí una figura muy rara, muy extraña A mí me llamó mucho la atención que el, el traductor me tradujera el nombre de la pieza como Reversa Perra si sí, se escucha muy fuerte y ya van a ver qué tipo de figura es para que se llame reversa perra lo que van a ver a continuación en este video, pues es toda una serie de investigación que fui realizando y de sucesos sobre una pieza que encontré en Japón y que de alguna u otra forma quise tenerla me llamó bastante la atención y subasté por ella a continuación van a ver toda la historia de esta reversa perra, así se llama. Y, y van a ver qué final tan inesperado eh, que, que sucedió eh, estando comprando en Zen Market. Así que vamos a iniciar este video. Mi nombre es Oxla Castro y vamos a la historia de un misterio más de mi viaje rumbo a lo desconocido. Pues bueno, hola a todos, estoy aquí en Zen Market y estaba revisando pues algunas piezas, yo siempre busco piezas pues de misterio, paranormales, cosas que me gustan de la temática de terror y me encontré con esta que está pues cerrada, está empaquetada pues muy raro y se supone que viene esta figura. Pero no entiendo qué puede ser He estado un buen rato tratando de de ver de qué trata Parece una escultura, no sé ni cuánto mide, ni qué representa Se me hace muy muy rara Y, y llevo un rato pensando si si en la subasta pues eh, Le pongo dinero o no Pero yo creo que estoy haciendo ya este video porque estoy decidido Bueno, vamos a ver vamos a realizar una oferta y ahí está y a esperar, sí, si gano en tres horas se supone en tres horas voy a saber si he ganado esta subasta pero se me hace muy extraña esta cosa y bueno vamos a ver si la gano y después si la gano y si llega hasta acá, estoy comprando desde Japón, estoy en una subasta en Japón si llega hasta acá si es que la gano pues investigar qué figura es esta o de dónde salió así que hay un misterio son las 3 de la mañana y creo que ya me voy a dormir pero bueno va eh, a ver de qué trata esta figura rara una cosa rara que estoy adquiriendo desde Japón espero que no esté embrujada Estoy grabando este video porque hace unos 10 días Pedí un artículo que me pareció muy extraño en Zen Market Y pues bueno, estaba abriendo mi caja Y quise grabar este momento porque bueno, dentro de todas las cosas que, que venían Que pedí de allá de Japón, en Zen Market Pues me vino una pieza muy rara Una cosa que tengo curiosidad de qué trata Voy a bajar la caja y, y se me hizo bastante eh, mórbida, extraña, bizarra, porque parece una mujer, pero no sé, me parece como ustedes han jugado Silent Hill, como esos monstruos de Silent Hill, o de, de otros juegos como de zombies, de terror, no sé, es una escultura muy muy rara, esta la encontré... Eh, Buscando artículos en Japón, ya saben que a mí me gusta todo lo de terror, el misterio y cosas raras. Pues entonces descubrí que había esta pieza y era una subasta. Así que subasté por ella y pues gané la subasta y me hicieron el envío por la paquetería de, de Zen Market. Me llegó en 10 días, súper rápido. Pero ahora no entiendo pues de qué trate o qué es. Está muy rara, pero bueno, aquí el misterio... Está pues no solamente en esta escultura rara Sino que me llevó me llegó algo más Y sí. esta escultura venía con una carta Ahora se las voy a mostrar más de cerca Venía con una carta que no entiendo Todo bien en japonés Así que el misterio se ha vuelto mucho más grande Porque desconozco pues de qué trate Qué es esta cosa rara eh, y todo lo que entiendo aquí dice Revere Beach. Que eso sí significaba como la traducción que había hecho Zen Market de Reversa Perra. No entiendo por qué dice eso. Pero bueno, aquí está una carta que me viene en japonés junto con esta pues, escultura. Y lo que voy a hacer a continuación pues, es escribirle, una, pues, escribirle un correo en la página de Facebook a, a los contactos que hay ahí de Zen Market... Para ver si ellos pueden, o si algo, alguno de ustedes sabe japonés, pues decirme qué dice, ¿no? De qué trata. Así que el misterio casi está por revelarse. ¿Qué es esta figura rara? No lo sé, pero esta carta nos va a decir de qué trata. Les voy a enseñar la figura más de cerca para que ustedes la vean. ¿no? ¿Saben aquí lo, lo curioso? Es que cuando yo la adquirí en Z Market vi que pues tenía colores. Y yo no entiendo por qué ahora me viene así como en gris. Y vean, viene también esta parte que es donde seguramente se pone. Ahí va parada. Y vean también esta mujer, pues es rara porque... Tiene como los glúteos atrás y también la cara la tiene atrás Es como si estuviera, pues no sé, como Aquí vean su estómago, las costillas Es como que tiene los pies o las extremidades inferiores al revés Los pies hacia el frente Y la cara y el pecho hacia, hacia el frente Pues rara, ¿no? Porque vean también el rostro Les digo, es como de, de Silent Hill Vean, como de esos juegos de terror de playstation o de xbox vean aquí tiene también no sé una protuberancia muy rara en donde pues, es su estómago no es su estómago así que esta cosa está muy muy rara da un poco de miedo pero bueno vamos a saber por medio de esa carta pues pues de qué es yo se los podría poner a, a los que están estudiando japonés a ver si le entienden de una vez para que hagan su práctica, pero mejor le escribo directamente a la gente en Zen Market y que me diga qué es esto. ¿Qué es esto? Bueno, como estamos viendo aquí en mi área de paquetería, que es la que tengo en mi, en mi sesión. Podemos notar que, y esto es un consejo que yo les doy a toda la gente que compre en Zen Market, porque a veces tenemos esos problemas con los correos internacionales y no te, y tenemos miedo a pedir figuras o cosas. Pues bueno, en Zen Market <coughs> tienen muchos sistemas de correos, pero yo se, les voy a recomendar el EMS, que es el que ellos manejan más. Y con el que pues seguramente trabajan mucho mejor porque llega en solamente 10 días aproximadamente 10, 12, días, 15 ya está su paquete en México y se los llevan hasta su casa. Pues bien ha llegado la hora de la verdad y es que me comuniqué con la gente de Zen Market y les pedí la ayuda para que me tradujeran esa carta que llegó en su paquete y amablemente me contestaron lo siguiente... Gracias por adquirir este artículo de Naotaka, nombre Revere Beach, escultor Naotaka. Ya entendí, el nombre efectivamente de la pieza es eso, eh, perra de reversa, así le puso este escultor, así que por eso la traducción en Zen Market estaba bien. Y después dice explicación, es un modelo original escala 1 a 6, son dos piezas, Revit Witch, también llamada Yakubaba, es un demonio original, es mi segunda obra, luego de Val, pensaba hacerla un poco más pequeña, pero me terminó quedando en escala 1 a 6. Historia, es la madre de las madres demonio, no tiene un gran estatus, por lo general solo engendra demonios de baja clase, No influye mucho en el mundo exterior, por lo general vendo en WF, espero siga disfrutando el atelier de Naotaka es un proyecto personal por lo que puede esperarse que el artículo no esté en perfectas condiciones si encuentra algo que le llame la atención por favor comunicarse a través de la forma en mi blog http dos diagonal diagonal naotaka 2com parece ser un japonés que le gusta mucho esculpir demonios me dice mi contacto de Zen Market estas esculturas por lo general vienen sin color Para que el interesado los pinte con los materiales y colores que más guste Me parece que está bastante interesante el concepto Siendo que salió de la originalidad de un japonés Me gustaría ver que se expanda un poco más ese universo Bueno le agradezco muchísimo a mi contacto de Zen Market allá en Japón Y ahora acabamos de descubrir exactamente qué es esta pieza eh, Es una madre que engendra demonios Una madre demonio Y pues ya conocimos Toda esta historia Pues, ah, ya entendí Dice Reverse Beach, Es como si la escultura estuviera Al revés, bueno, no al revés Como si se estuviera dando la vuelta Vean, por eso dice Reverse Bitch Pero yo no sé Por qué le llaman perra No entiendo ¿Por qué? ¿Y quién es este artista? Bueno, vamos a darle clic a una de las de estas imágenes. A esta, vamos a ver Art Station Naotakaono. Art Station. Dice que es un artista, es un escultor. De Tokio, Japón, Naotaka Ono. Naotaka Ono. Órale. Naotaka Ono. Ya lo dije como mil veces. No puedo eh, pronunciarlo bien. Y aquí estamos viendo efectivamente sus dibujos. Es un artista japonés. Wow. Vean esta pieza acá. Esta pieza a mí se me hace muy conocida. Es como de un fantasma japonés. Yo no sé si esta eh, reverse beach. También sea pues exactamente eso. Como ven aquí ya encontramos la página. Naotaka Ono. Eh, artista conceptual, escultor. Vamos a... Dice esta figura. Es original de un, de un... De una madre demonio. Es una madre demonio según el artista. Y aquí estamos viendo... Pues que sí está muy interesante Esta es una obra Yo no sabía que estaba comprando en esa subasta Ahí en Zen Market Pero ahora me doy cuenta Que es la escultor, escultura Pues de este artista japonés Así que estoy contento De lo que acabo de encontrar Y, y, y es muy bizarra ¿no? en, la, en la palabra En el sentido anglosajón de la palabra Es muy muy bizarro Vean es como si, si estuviera abortando y, o si estuviera también, todavía estuviera embarazada. Es una mujer, una mujer de mono. Vean esa textura, está increíble esta escultura. Bueno, estoy contento de haberla ganado. Vean el detalle de la escultura. Y de la pintura es como si hubiera abortado un ojo sangriento Oh no vean aquí se ve mucho mejor Es como si fuera efectivamente un bebé Vean cómo tiene un ojo gigante Ella está aplastando el cordón umbilical Y bueno el bebé este que ha tenido la demonio Pues es horroroso qué escultura más sanguinaria, pizarra, extraña y bueno esto lo acabo de ganar en Zen Market, obviamente pues ahí en, en esta plataforma pueden encontrar un montón de cosas extrañas. A mí como me gustan pues, los monstruos, las criaturas desconocidas y este tipo de cosas, pues acabo de ganar la subasta de este monstruo demonio del artista conceptual Naotaka Ono. Pues ahora ya sabemos completamente la verdad de esta figura y pues qué decía la carta y de eso se trata, yo creo que me gusta mucho este tipo de historias en donde descubrimos cosas, en donde encontramos objetos raros o cosas desconocidas y al final podemos darle una respuesta ahora ya sabemos cómo se llama y por qué se llama así quién es, quién es el escultor, etcétera en la descripción de este video les voy a dejar el link de Market para Es más, ya, ya sé qué voy a hacer. Esta figura aún no está completa. Le falta la pintura. <coughs> Quería pedirles de favor que me escribieran en los comentarios la gente que sabe pintar. O si sabe de modelos y etcétera, Qué pintura puedo comprar para hacerle yo la pintura. Pero ya se me ocurrió algo mejor. Voy a hacer un concurso. Si alguien de ustedes sabe pintar y sabe qué pinturas utilizar para darle vida a esta escultura, se las voy a mandar a su casa para que la pinten. Pero pues obviamente sé que son muchos los que saben pintar y les gustaría darle vida a esta demonio. Por lo que vamos a hacer algo. Vamos a hacer un concurso. Vamos a hacer dos pasos del concurso. Primero, eh, tienen que seguirme en Twitter. Mi Twitter es arroba eso es súper sencillo. Ya que me hayan seguido en Twitter, me van a mandar una foto de que ya se registraron en Zen Market. Les voy a dejar acá abajo el link de, de Zen Market y también les voy a dejar el link que, que me escribieron aquí estos amigos o este amigo escultor de Japón. Para que le escriban lo que quieran, díganle te vi con Oxlac. Y bueno... Entran al link de Zen Market, se registran y me mandan la foto de que están registrados en Zen Market. Zen Market les va a regalar 300 yenes por solamente registrarse para que compren cualquier primer objeto que ustedes quieran. Así que hasta les va a salir algo un, un premio de ahí de regalo de Zen Market. Ya que me haya mandado por Twitter la fotografía de que se registraron en Zen Market, pues yo voy a ver a qué persona les voy a hacer una entrevista a cada una de esas personas. Para ver a quién se la mando. Se la voy a mandar a su casa para que la pinte. Ok. Y ya nos ponemos de acuerdo. Si me cobran, no me cobran. O qué intercambio hacemos. Les puedo hacer un intercambio. Y después me la van a regresar. Y en un próximo video ya que esté pintada. Se las voy a presentar. Y les voy a decir quién la pintó. Así que ya saben. Ese es el concurso. Y pues bueno. Yo creo que esta historia va a tener final feliz. Pero hasta el momento no ha terminado. Cuando alguien ya la haya pintado, la hayamos pegado y la pongamos aquí en una parte de lo, lo que será el Museo Oxlack. se la vamos a mandar al escultor, le vamos a mandar la fotografía y le vamos a decir, mira, tu escultura está en México pintada por manos mexicanas. Así que ahí está mis hermanos, espero les haya gustado este video y pues resolvimos un caso más, el caso de la perra de reversa, así se llama. Un abrazo, mi nombre es Osla Castro y nos vemos en el siguiente video.